empezar a trabajar con zotero lo primero que debemos de hacer es crearnos una cuenta ¿vale? para ello accedemos a esta dirección que tenemos aquí vale le voy a dar a, a abrir eh, que es eh, zotero.org ¿vale? eh, y eh, tendríamos que hacer clic aquí eh, donde aparece login y crearnos la cuenta vale no sé si ya lo, lo habéis hecho ¿eh? Eh, yo voy directamente a, a abrir ya mi cuenta de Zotero, voy a poner las claves, un momentito, y me, y me logro, ¿vale? Entonces, fijaros, eh, de esta manera eh, yo estaría accediendo a eh, lo que es mi, mi biblioteca, mi biblioteca de referencia, ya con mi organización en carpeta eh, desde, la, desde la nube. ¿Mm? Pero, además, eh, fijaros, yo una vez que me instalo Zotero, eh, ¿no? voy a minimizar todo esto, yo tengo aquí, ¿veis? El, la versión aplicación de Zotero, de manera que yo podría también eh, abrirla y eh, voy a acceder a la misma información que eh, veis que tenemos eh, en la versión web. Si sí es verdad que esta que veis aquí, que es la, la versión de aplicación, pues tiene más, más opciones o tiene una apariencia más eh, de aplicación. Pero podéis acceder y pasaros de, eh, de una a otra. Además nos tenemos que descargar dos herramientas más. La, la primera de ellas son lo, lo, los conectores que estos conectores lo tenemos que instalar eh, desde el navegador que nosotros utilicemos. Yo lo he instalado, en, en este caso lo he, instalado, lo, he instalado, lo he instalado en Firefox, en Mozilla, pero eh, podéis como veis, con Safari también. La cosa es que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es eh, instalarnos ese conector que nos va a permitir poder guardar eh, desde, la, desde la web y eh, también tendríamos que instalarnos eh, eh, esta parte que viene aquí al final, eh, que es el plugin eh, el plugin de cita. Aunque ya veremos cómo eh, con Zotero bueno, pues podemos eh, elaborar la bibliografía, eh, podemos hacer informes, podemos trabajar de distintas maneras ya eh, a partir de las referencias que vamos guardando en nuestra base de datos. En este caso, yo lo que, lo que os he indicado aquí es eh, que podéis instalar el, el plugin. Yo lo he instalado concretamente en, en Word ¿sí? y eh, lo he hecho desde ese enlace y eh, concretamente mediante una instalación manual. ¿vale? Estas instalaciones son bastante fáciles. ¿sí? En el caso del conector, es un complemento ¿vale? que va a aparecer en, en el navegador. Además, en la parte final del curso vamos a revisar que existen muchos plugins que podemos utilizar, aunque evidentemente no es, no es obligatorio. Hay...